Vamos a desarrollar la actividad interactiva, manipulación de productos químicos, correspondiente a la actividad de aprendizaje 2. Vamos a leer las instrucciones rápidamente. Mateo trabaja en la empresa de químicos LPQ1 y le fue asignada la tarea de establecer los procedimientos para la prevención de los riesgos asociados a la manipulación de productos químicos. De su buen desempeño dependerá su continuidad en este trabajo y la seguridad de la compañía. Ayude a Mateo a realizar su labor contestando las preguntas sobre los temas tratados en esta actividad de aprendizaje. Para ello, seleccione la opción que considere correcta. Tenga en cuenta que si responde incorrectamente tres veces, puede conducirlo a incurrir en un accidente que afecte su integridad o la seguridad de la empresa. Entonces, los elementos de protección personal son, opción correcta, la C prendas y accesorios diseñados para servir de barrera entre los productos químicos peligrosos y las personas los elementos de protección respiratoria se utilizan en de labores de exposición En Colombia, las empresas públicas y privadas deben dotar de uniformes y calzado a todos los trabajadores que devengan hasta dos salarios mínimos con el fin de cumplir sus actividades laborales de manera segura y efectiva. De acuerdo con el Decreto 1072 de 2015, dicha notación o dotación debe entregarse cada cuatro meses y no constituye parte del su salario, opción C. Continuamos. Siguiente pregunta. ¿Las buenas prácticas de manufactura son? Opción correcta, la A. Una serie de procedimientos que garantizan que los productos posean una calidad adecuada, disminuyendo los riesgos a los que los trabajadores se pueden ver expuestos. Continuamos. Las buenas prácticas de manufactura evalúan, verifican y mejoran sí, los procedimientos de trabajo, los materiales y los equipos e instrumentos usados en la fabricación y seguridad industrial. Durante cualquier momento en la etapa del ciclo de vida de un producto puede presentarse una emergencia como por ejemplo un incendio, explosión, fuga o derrame. Por tal razón hay que estar preparado mediante planes de contingencia y emergencia respecto a este tema indique cuál de los siguientes enunciados es falso. Entonces el falso es la opción B, un plan de contingencia es la suma de planes de emergencia. Esto es falso. En los planes de contingencia y emergencia los eventos químicos específicos más comunes son Opción correcta A. Derrames o fugas, incendios y primeros auxilios Continuamos, las normas generales de seguridad en los laboratorios y sitios de trabajo poseen una serie de prohibiciones y recomendaciones con el fin de hacer más seguro el manejo de sustancias y evitar accidentes. Una de las siguientes afirmaciones no es verdadera. C. En caso de emergencia, realice el desalojo de la identificación lo más rápido posible, corra de ser necesario. Esto no es verdadero. Los procedimientos documentados para la manipulación de productos químicos son documentos cortos que sirven para estandarizar un procedimiento garantizando la calidad y seguridad de su realización. Opción Z. Y por último, última pregunta, las normas generales de reseguridad en los laboratorios y sitios de trabajo poseen una serie de prohibiciones y recomendaciones con el fin de hacer más seguro el manejo de las sustancias y evitar accidentes. De las siguientes afirmaciones, ¿cuál es falsa? Nuevamente la opción C, se recomienda trabajar solo ya que la presencia de otras personas puede desconcentrarlo en sus actividades y causar un accidente. Con eso terminaremos la evidencia, actividad interactiva, manipulación de productos químicos. Felicitaciones, cumplió con el propósito de la actividad. Gracias a su dominio conceptual sobre el tema, Mateo está pues, con éxito los procedimientos para la prevención de los riesgos asociados en la manipulación de productos químicos en la prensa. Y listo, con eso terminamos la actividad interactiva. En un próximo video estaremos desarrollando la otra actividad del curso Manipulación de Productos Químicos.